Muy buenas noches Mi nombre es Ingrid Hodges De Concepción de Chile Agradezco la oportunidad De esta invitación Para participar En el FIT Palabra del Mundo Leeré un poema que se llama De cabeza enterrada De cabeza enterrada te levantas Pierna al cielo en la locura semanal Tus ojos no han de ver Cómo se destilan las horas Con lentitud de pájaro herido Por el arma de un cazador atolondrado De cabeza ensimismada En los tejidos del suelo Con párpados tupidos Renegando años, represiones Y cuánta baba amarga Existe en el desierto de cementos y calaveras Bodrios de baile por el palacio del barrio Desatados, alocados de bachata Sin ton ni son, como rum sin hilo Reservada como araña de rincón Tejes los bordes de la histeria Sin domingo ni festivo Afiebrada en la feria donde el pulso de canje rompe bolsillos y gana en privación. Te crecen los pies para volar, pero esa mano aprieta y te da vuelta a la realidad, inversamente desajustada, como un árbol en tablero de damas, de cabeza. Quien quiera ver el mundo, mujer, que levante los pies de una, de una vez. Gracias.